¿Cuáles son los tres pilares de LinkedIn para mejorar tu negocio? Lo vemos, así que acompañemos. Negocios en digital 966.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 Ya empezamos ¿no? este nuevo, este último mes del, del, del último semestre. Así que espero que pues vayamos ajustando tuercas para que esas estrategias de negocios de ventas pues se vayan cumpliendo al final del 2022. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los tres pilares de LinkedIn para tu negocio. Y es que esto es vital. Esto también lo revisamos dentro de las mentorías. Que a propósito, si tú quieres sistematizar la captación de leads, es decir, que tengas un sistema probado, y que te garantice que de manera mensual te lleguen prospectos calificados. Esto es súper importante para un negocio porque eh, abres las posibilidades de que a futuro puedas concretar eh, reuniones comerciales y ventas dentro de tu negocio, ¿no? Y estamos hablando en negocios B2B, pues esto, pues pasará que pasen tres meses, seis meses, de, de, dependerá del giro del negocio, pero estás llega, haciendo que te lleguen de manera constante estas gotitas, estos contactos valiosos para poder abrir nuevos negocios, ¿no? Así que bueno, esto lo vemos dentro de las mentorías, list for Sales, Katiaman.com slash mentorías, revisar eh, detalladamente cuál es nuestra propuesta de valor que nos encanta y que estamos muy contentos porque funciona, es un sistema que funciona en realidad, es que es increíble, se necesita cero presupuesto de publicidad, lo que sí necesitas es invertir tu tiempo, tu mente para pues implementar una buena estrategia y aplicarlo porque esto sí funciona. Así que pues bueno, hecho eh, dicho esto, comentarles de estos tres pilares y es que LinkedIn ya nos da eh, matices, ¿no? Cuando ustedes entran a su perfil profesional, eh, revisan, ¿no es cierto? Ah, bajan el, la primera parte donde está su foto, ¿no es cierto? Y al final hay un cuadrito que dice solo para ti. Y en ese solo para ti, pues te muestra un análisis y te muestra, por un lado, visualizaciones de tu perfil, impresiones de tu publicación. Y las, y las apariciones o cuántas veces estás apareciendo en las búsquedas. Entonces, estos tres, mmm, digamos, eh, indicadores que nos brinda de manera gratuita LinkedIn, nos da la pauta para justamente medir cómo está nuestra presencia en LinkedIn. Y esto es donde vamos a desarrollar. La primera, visualizaciones de nuestro perfil, pues, cuántos profesionales entraron a ver tu perfil profesional. Imagínate que, pues, al final del día... Tu perfil profesional es como tu casa, es esa radiografía en la cual tú eh, vas a contar y vamos a ver, pero entran las personas y revisan. Entonces, ¿qué están revisando esas personas? ¿Qué estás comunicando a través del perfil profesional? Bueno, es un indicador, ahí te dice cuántas visualizaciones. Sí. luego cuántas eh, la segunda era cuántas impresiones de contenido de, de tus publicaciones es decir cuántas personas han visto y han interactuado con tus publicaciones en los últimos siete días dentro de linkedin por eso la importancia del contenido vamos a entrar en materia más adelante y luego la, la última medición que te da son las apariciones en las búsquedas es decir la frecuencia con la que aparecemos en los resultados de búsqueda. Cuando gente está buscando, LinkedIn es, aparte de ser una plataforma social, es un buscador, señoras y señores, ¿no? Entonces, si la gente busca y sale tu perfil, pues qué bien. Y aquí es donde vamos a revisar un poco en, en detalle. Entonces, estos tres indicadores son los pilares que tú debes construir para que tu presencia en LinkedIn, tu marca profesional, tu marca este que enfoca o que forma parte de esa marca empresarial de, de, de tu, pues, de tu empresa, ¿no es cierto? Que está, qué estamos haciendo con esto. ¿No? Entonces, por eso la importancia de, primero, Perfil profesional es uno de los pilares. Es importante tenerlo completo. Cada pieza del puzzle, digamos que esto es como un gran rompecabezas, donde si tú vas puliendo y encajando cada pieza, pues va a ser que ese perfil esté mucho más completo y te va a ayudar a esa visibilidad. ¿no? Aprovechar cada espacio para contarle a, a los visitantes qué aporte estamos brindando de valor. Sí, próximamente iremos a compartir eh, un documento donde está los cinco, más de 50 pasos de un checklist importante para validar tu perfil profesional si es que es de alto impacto. ¿sí? Al final del día yo le, ya les hemos mencionado que el perfil profesional es tu página de venta. Por esto es importante también que tomes en cuenta eh, las palabras clave para las búsquedas, ¿no es cierto? Que tu perfil salga en esas búsquedas. Ahora, por otro lado, el segundo pilar es el contenido y por eso es que el LinkedIn nos muestra cuánto de la gente está visualizando e interactuando con nuestro contenido. Entonces, y... Y hay mucha gente que dice, es que, Katia, yo no tengo tiempo. Yo lo que hago es salir a visitar a los clientes, yo mando correos, yo hago llamadas y no tengo tiempo para generar contenido. Pues ese cambio de paradigma es el que debemos ya interiorizar porque hay una nueva forma de interactuar con estos potenciales clientes generando confianza. E incluso yo diría que, como es bien sabido, las redes sociales maxi maximizan ¿sí? El, las acciones, es decir, si tú generas una pieza de contenido muy bien hecha y elaborada, en vez de ir a visitar a una persona y tienes impacto de una sola persona, ese contenido bien hecho y bien estructurado, que es parte de lo que les enseñamos en las mentorías, va a tener impacto no solo en una persona, sino en muchas personas, por eso la importancia de trabajar ese contenido. Ahora, yo siempre recomiendo que debemos hacerlo en base a nuestras fortalezas, ¿no es cierto?, eh, pues eh, el tiempo que tú tienes, el equipo con el cual cuentas, el recurso humano con el que cuentas. Pero qué características en forma general debería tomar en cuenta el contenido? Y es que me estoy pasando antes de revisar estas características que son básicas. sí debemos pensar que siempre el contenido debemos estar aportando valor. Es decir, ponernos en los zapatos del cliente, revisar bien eh, pues el, el buyer persona y Tener claro cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores, cuáles son los obstáculos que está obteniendo ese público objetivo. Y si yo voy contestando de a poco en poco y ayudando, aportando valor a mi público objetivo a través de solucionar esas necesidades, dolores, obstáculos que tiene mi público objetivo, ahí es cuando se hace relevante e interesante y la gente va a comenzar a interactuar más. ¿no? ¿Qué características? Volviendo al tema, frecuencia. Debe ser frecuente, en la frecuencia que tú quieras, mínimo, diría yo, tres a la semana, sería interesante, pero la frecuencia que la, tú puedas, mantente en el tiempo, ¿no? Por eso sería frecuente y constante. Por otro lado, tenemos que tiene que ser de alta calidad. Ya habíamos hablado que tiene que estar enfocado en dar valor a tu público objetivo. Debe ser fácil, debe ser digerible, debe ser práctico. Aquí muchísima creatividad y variado, porque lo último que podemos hacer es aburrir a las personas que pues, nos siguen. ¿no? Y el último pilar que es el red, la red de contactos. Eh, y nosotros ya hemos hablado en varios episodios, incluso sacamos un... que de hecho ya les voy a compartir una una gráfica que hicimos de la pirámide de contactos que tuvo mucho eh, interés en LinkedIn y cómo funcionan los tipos de contactos, ¿no es cierto? Entonces, es vital que eh, debamos a, aplicarlo con estrategia. Para esto es importante que qué estrategia vas a aplicar, a qué público objetivo vas a conseguir. Bueno, quiero llegar a los CEOs, quiero llegar a los gerentes de recursos humanos, a los gerentes de logística a quién quiero llegar esto es importante y en base a eso eh, saber eh, trabajar buenas estrategias de prospección que esto también lo vemos dentro de las mentorías y sobre todo buscar crear relaciones con eh, al final del día es este esta red social están profesionales de ahí y cómo tú te relacionas y cómo generas esa confianza si tú trabajas esos tres pilares que hemos hablado el día de hoy pues ya tienes eh, muy buena asegurada tu presencia en LinkedIn. Espero que haya sido de su agrado este contenido. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, ya saben, con una entrevista sensacional. Tenemos, déjenme ver, la entrevista el día de mañana con eh, Janine Sikafi. Ella nos habla sobre la comunicación. Con influencia. Muy buena entrevista. No se la pueden perder. Así que pues nos vemos. Se les quiere mucho. Y que arranquen con un bendecido y exitoso lunes. Ya saben, el único favor que les digo es que si están por los podcatchers dejen sus valoraciones de cinco estrellas. Porque esto hace que el, el canal, pues el podcast, se siga creciendo. Y que si es que saben que este contenido va a ayudar a alguien, a esa única persona que les pido que piensen, pues lo compartan para que también sigamos llegando a más personas, ¿no? Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chau, chau.